Vicepresidente, senadores, senadoras, buenas tardes. Ya han comentado otros portavoces que no es el primer pleno que, que tratamos la cuestión de las pensiones y tampoco es el primer pleno que comenzamos y terminamos tratando el tema de las pensiones. Ayer el, el portavoz de Areces comenzaba este pleno preguntando al presidente del Gobierno sobre el tema de pensiones. Hoy la última moción es la de, la de coalición canaria sobre el tema de pensiones, y yo, no es casualidad, no es casualidad porque sabemos que, que, que es un tema que va a ser de los más importantes esta legislatura y de los que más preocupa a los trabajadores y trabajadoras eh, españoles. Sabemos que las pensiones dignifican un país y, como un país trata a sus mayores, dice mucho de su, de su grado de progreso. Podemos comentar también de, de noviembre aquí algunas de las cosas que hemos podido ir escuchando de los trabajos y de las comparecencias en la, en la Comisión de Pacto de, Tal, de Toledo. Eh, hay que llegar a acuerdos, por supuesto, y tenemos que tener plazos de trabajo para, para esta Comisión de Toledo. Plazos sí, pero que tampoco sean losas. ¿no? Si, si acaban en mayo perfecto y si no acaban en mayo y necesitan más tiempo, pues se tomarán, se tomarán más tiempo. No va a ser ese el problema. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción o de la, de la enmienda transaccionada porque sí que hay que empezar a dar certezas de viabilidad al sistema de pensiones porque los ciudadanos merecen, merecen estas certezas y porque, porque el, sistema de, el sistema es viable y estamos muy preocupados al haber escuchado algunas voces en la, en la Comisión de Toledo. Por ejemplo, al escuchar la comparecencia del Banco de España, más preocupado en predicar austeridad que, que en aplicársela o en cumplir sus funciones, que eran supervisar el, el sistema financiero español y no dar recomendaciones sobre salarios o sobre alargar vida laboral. No sabemos a qué se dedicaban cuando Bankia salió a la Bolsa, pero sí que este tiempo les hemos ido predicar austeridad siempre para, para los demás. Nunca se la pidieron a un sistema financiero desbocado, estafador de preferentes y de cláusulas suelo, que Solo tenían tiempo para pedir que se bajaran salarios y pensiones y que se alargara la vida laboral, la edad de jubilación y la jornada laboral. Estamos preocupados también al escuchar desde el Gobierno noticias que nos parece que son malísimas para cientos de miles de jóvenes, porque si la línea de la reforma de pensiones por la que va a apostar el Gobierno pasa por prolongar la vida laboral, incluso compatibilizando con el cobro de pensiones, primero nos tememos que se habrá que compatibilizar porque estas pensiones van a ser tan escasas que no van a permitir una vida digna con esa pensión y, segundo, por, por algo muy sencillo, es que si un puesto de trabajo lo ocupa un señor de 68 años, pues no lo está ocupando un, un chico de 22 años. Y eso en un país con más del 50% de paro juvenil es una noticia horrorosa. También escuchamos, hemos escuchado en, en estas semanas o estos meses a ciertos comerciales de, de seguros, ciertos comerciales de planes de pensiones con acta de diputado decir que hay que compatibilizar pensiones públicas y pensiones privadas. Nosotros no creemos que el Parlamento sea el mejor lugar para vender planes de pensiones a los españoles y españolas. Viabilidad de las pensiones sí, también suficiencia y, sobre todo, dignidad de nuestras pensiones. El 70% de las pensiones son inferiores a 1.000 euros, las pensiones contributivas son un 25% inferiores a la media de la Unión Europea, y las no contributivas aún peor están por debajo, un 50% por debajo de la media de la Unión Europea. Yo voy a terminar casi como, como en noviembre, con la misma pregunta, una pregunta sencilla pero que es muy importante cuando hablamos de las, de las pensiones. ¿Por qué con los mismos cotizantes que en 2011 se recauda menos en la Seguridad Social? Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a situar la pregunta. La respuesta pues, seguramente la encontremos en una gama de bonificaciones y reducciones de cuotas empresariales bastante compleja, pero sobre todo en unos salarios menguantes. Los trabajadores pobres, lo, lo dije ya en noviembre, lo repito hoy, con trabajadores pobres tenemos pensionistas pobres. Y los problemas del sistema de pensiones vienen en gran parte por la reforma laboral del 2012 12 que fue un torpedo a los salarios y nos encontramos hoy en día casi sin, sin ingresos, con menores ingresos en el sistema de seguridad social, teniendo más cotizantes. Una explicación que estamos a la espera de que el Gobierno nos, nos dé la pregunta sencilla, la respuesta sencilla quizás la quieran evitar. Gracias. Gracias, señor Guardingo.